En 1970, el mundo se encontraba dividido entre dos ideologías políticas antagónicas e irreconciliables. La democracia y el comunismo marxista. Las dictaduras marxistas ya habían subyugado a la ex Unión Soviética, Alemania Oriental, China y Cuba. E intentaban extender sus dominios hasta América Latina. Ese año, el comunismo marxista vio la oportunidad de tomarse Chile fácilmente, accediendo al poder por la vía democrática del voto ciudadano, de la mano del líder de la unidad popular, el socialista Salvador Allende Gossens. Pero esta historia comenzó un poco antes, cuando en 1964 fue elegido presidente de Chile el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, cuyo gobierno pavimentó el camino para la entronización del marxismo en el país. Al siguiente año, en la Universidad de Concepción, nacía el movimiento terrorista MIR. Las huestes comunistas, después que fueran proscritas y desarticuladas por el presidente Gabriel González Videla, habían logrado nuevamente reorganizarse. Mi teoría era muy clara y muy sencilla, y creo que es la única manera de defender la democracia en el mundo. Y es que la libertad que da la democracia no puede servir para ser destruida. Y usted, al darle cabida a, a un comunista y otorgarle los derechos y libertades que tiene un que tiene de, demócrata, sencillamente usted lo es que está es sentenciando muerte a la democracia, como para, lo ha demostrado el Partido Comunista en todo el mundo. Como en 1970, el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende Gómez, en su cuarta postulación a la presidencia de la República, no alcanzó la mayoría absoluta de votos que necesitaba para ser elegido. Y por el sistema político de la época, o la institucional de la época, fue ratificado por el, por el Congreso, eh, quien le puso una serie de, de condiciones para el famoso Estatuto de Garantía, que por supuesto el presidente Allende después pasó por encima. Entonces se lo dijo a Rey de Ibré, recordemos. Y no hemos olvidado jamás un principio fundamental, en la lucha de clases. Nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder, hacer las transformaciones revolucionarias que tiene. El mismo día que Allende fue ratificado como el nuevo presidente de Chile, Cientos de personas abandonaron el país. En su primer mensaje del año 71 al Congreso Nacional, él fue muy explícito porque dijo, si el Congreso no acoge las reformas que nosotros estamos realizando, las reformas revolucionarias, eh, puede desatarse en el país un clima de gran violencia. Estamos vigilantes. Sabemos perfectamente bien lo que la historia señala. Y no nos van a pillar de sorpresa. Además de enfrentamiento, ¿no? antagonismo, ¿Tendré, ¿cómo no va a ver si nosotros partimos del de, de, de hecho esencial nazista, de la Apenas asumido el mando, Allende reiteró su decisión de instaurar en Chile una economía socialista que contemplaba la expropiación por parte del Estado de todas las actividades vitales para el desarrollo económico y social del país. Ya en el mes de noviembre de 1970 miles de casas habían sido ocupadas por la fuerza y más de mil predios agrícolas corrieron la misma suerte en los meses siguientes. Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores. Los propietarios quedaron solos y desamparados frente al abuso y al desalojo del que eran víctimas. En las primeras semanas de su mandato, Allende indultó a un grupo de extremistas condenados por los tribunales de justicia, por asalto, robo y asesinatos a policías durante el gobierno de Eduardo Frei Montano. Allende los calificó como jóvenes idealistas. Uno de los indultados, más tarde, en junio de 1971, asesinaría en plena vía pública al ex vicepresidente de la República, el demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujavich. El tipo se bajó con una ahora ya a punto de disparar se puso el lado atrás y le disparó a escasos centímetros. A lo anterior, se agregó una errónea decisión económica. Allende incrementó bruscamente el gasto público, financiándolo por medio de una descontrolada sobreemisión monetaria del Banco Central. y en ese entonces, se produjo una de las peores crisis económicas que tenga recuerdo Chile. Fue una época bastante difícil, porque... Junto con el directorio de la CIMET, muchas veces tu, fuimos a, a, a, al Ministerio del Interior a reclamarnos, ¿cierto? Para que nos dieran fuerza pública. No eran Las tomas no eran solamente la gente del interior, de las fábricas. Normalmente eran tomas hechas por gente del exterior de las empresas. Y ahí se crearon los cordones industriales de Vicuña Maquena, de Cerrillo, con, con, con criterios políticos. Pero eso no esas empresas van a ser autónomas, deben tener independencia para poder producir. No, nosotros somos y se tenemos de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que pide el, el gobierno. Allende promovió la creación de fuerzas paramilitares clandestinas, alentando la vía armada, los saqueos, las tomas de terrenos y precios para llevar a cabo la reforma agraria. Hubo asesinatos en todo el país, estados de emergencia, cadenas obligatorias de información, culminando con la internación de armas clandestinas que provocó una total inseguridad ciudadana. Muchas veces él en distintos discursos, porque era un hombre que tenía mucha facilidad de palabra, hablaba en distintas ocasiones, iba a poblaciones, ahí manifestaba su, en, en largas peroratas, manifestaba sus puntos de vista con mucha elocuencia. Eh, dijo frases tales como, eh, si, si hay una revolución reaccionaria, armas tendrá el pueblo. Corrían tiempos complejos, difíciles de imaginar, para las nuevas generaciones de chilenos. La ciudadanía debió soportar innumerables atropellos, privaciones y temores. Ningún propietario de tierras, empresa o comercio, ...podía trabajar con la seguridad de que su propiedad no fuera expropiada por cualquier razón. Fui con mis cuatro hijos, con mi guagua en los brazos y mis hijos al lado mío y les dije... ...así que ustedes me tienen amenazada de muerte, aquí están mis hijos y aquí estoy yo. Máteme cuando ustedes quieran. Yo sufrí mucho ahí. El clima de enfrentamientos que vivía Chile llegó a su punto de ebullición el miércoles 1 de diciembre de 1971 coincidiendo con la visita de Fidel Castro. Chile se da a conocer en el mundo por la acción de sus mujeres. Ellas se levantaron contra el gobierno porque el gobierno las presionaba a no tenerle alimentos para sus hijos. Donde habían colas me ponía para lo que fuera. No teníamos pasta de dientes, no, teníamos, no había jabón, no había con qué hacerse aseo, no había con qué lavar. No había nada. Y además hicieron la mayor manifestación pública, la marcha de las cacerolas, que fue interrumpida por los terroristas del mil, que las apalearon, les tiraron papas con hojas de afeitar adentro, les clavaron los glúteos, y en fin, 160 mujeres heridas en una marcha que nunca más se conoció en Chile. Muchos. Y me recuerdo como el día de hoy, cuando muchos tipos de los cordones industriales se pusieron en las gradas de Santa Lucía y nos tiraban papas con gilet, como el día de hoy. Y las mujeres también se encerraron, se tomaron los jardines del Congreso Nacional y se amarraron en sus rejas. Y lloraban. Y la gente que pasaba le regalaba un pañuelo. Ellas. Añadieron un pañuelo que la gente le dejó y le dieron una vuelta completa con pañuelos a todo el Congreso Nacional. Perdone que me emocione, pero estos recuerdos son de un hijo para su paz. A la decidida y persistente resistencia de las mujeres chilenas se unieron los estudiantes, protestando ante el intento de implementar la educación nacional unificada ENU, que escondía un plan de concientización de la juventud desde la enseñanza básica a la universitaria. Miles de estudiantes